Bienvenidos al programa de Sentencias Justas, en el que reflexionamos sobre las resoluciones jurisdiccionales más impactantes y cómo a través de ellas impulsamos la protección de los derechos humanos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de su programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Es un programa diseñado para difundir los derechos fundamentales, tanto en la vía jurisdiccional y la vía no jurisdiccional. Por eso la intervención de diversas instituciones. En este caso, cuando hablamos de la vía jurisdiccional, está presente la JUFED, la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, eh, cuyo director, el señor magistrado Freudán Muñoz Alvarado, hizo posible la consecución de ese programa. La vía no jurisdiccional, que es un apoyo invaluable y también, desde luego, eh, bastante eh, importante para efecto de difusión de derechos fundamentales, es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que eh, estamos precisamente en sus maravillosas y hermosas instalaciones, a cargo de eh, su presidenta, que es la maestra eh, Mirna García Morón, que nos recibe con beneplácito en este tipo de programas. También el apoyo invaluable de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente de la Facultad de Derecho, por el apoyo que nos brinda para también llevar la consecución de este programa. Y bueno, en este caso en particular, el día de hoy, eh, también queremos hacer alusión a que, como inicio de la segunda temporada, dar una, un agradecimiento especialmente importante para las personas que nos siguen en redes, que nos ven eh, quincena tras quincena cuando este programa se, se transmite. Un abrazo para ustedes y de verdad gracias por su apoyo para este programa. El día de hoy tenemos a un juez especializado precisamente en lo que hace una persona experta, en, en, en lo que hace por su propio perfil, el juez eh, Jesús Eduardo Vázquez Rea. Bienvenido, juez, por aceptar esta invitación a este programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, eh, es un, un honor estar eh, pues en, este, en este foro, eh, un agradecimiento eh, desde luego especial para el eh, juez Iván, eh, desde luego también para la Jufet y para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México y eh, de manera específica eh, a la maestra Mirna García que pues eh, me ha tenido un, un gran, gran recibimiento, muchas gracias. Gracias por la, la aceptación a la invitación, eh, maestro eh, Eduardo. Yo siempre he pensado que las personas, los juzgadores, que, las personas juzgadoras que estamos en esa trinchera de, de llevar a cabo la función jurisdiccional, necesitamos, al menos me parece que la sociedad demanda que sea un perfil especializado en lo que hace. Es el caso de, de, del juez Eduardo que tiene realmente una trayectoria en materia penal, que es a lo que se dedica en, en procesos penales, en amparo, en el sistema acusatorio. El juez está escrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente. Y para ver su semblanza y su proyección profesional, eh, vamos a ver un video temático de su reseña para eh, continuar con el programa. Corre video, por favor. Jesús Eduardo Vázquez Rea es maestro en Derecho de Amparo por la Universidad de Pantlato de la Ciudad de México. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en el sistema de justicia penal para adolescentes. Su gran talento y experiencia lo han llevado a ocupar diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en diferentes órganos jurisdiccionales. Ha participado en eventos académicos a nivel nacional e internacional relacionados con el sistema penal acusatorio. Impartió el curso La Dialéctica de los Principios del Sistema Penal Acusatorio y del Juicio de Amparo Primera Fase, Audiencia Inicial, en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. Como lo ven, eh, el auditorio, es una persona especializada en, en lo que hace todos los días, prácticamente la labor penal es lo que él, eh, a lo que él se ha dedicado, que ha estudiado su perfil eh, prácticamente profesional. Y por esa cuestión es que hoy vamos a presentar un asunto de esta naturaleza, de índole penal. Siempre hemos pensado, o los jueces pensamos, al menos eh, un panorama que las autoridades deben conocer y que también los ciudadanos deben conocer, es que en ocasiones los juzgadores cuando tenemos un asunto para resolver, lo, lo hemos dicho de manera reiterada, en este caso es un, eh, un sistema acusatorio donde no conocemos los hechos, entramos a una audiencia inicial sin conocer los hechos, esto es algo real, no, no, no estamos preparados para el asunto en concreto. Entonces, siempre pensamos que las instituciones deben ser eh, sinceras, deben dar la, la, la razón real de lo que sucedió. Y no hay nada más complicado que el juzgador se entere de que lo que se está relatando por la autoridad, que se supone que debe privilegiar tanto la protección ciudadana como de derechos fundamentales, está dando información que aparentemente no es real. Porque esto conduce a generar, por un lado puede ser impunidad o por otro lado puede ser una violación flagrante a derechos fundamentales. Este panorama es bastante complicado cuando lo encontramos en audiencia y pues de alguna manera tenemos que resolver en consecuencia. Cuando la autoridad se para ante el juzgador y, o ante el Ministerio Público ante un relato que ellos consideran que es, eh, puede ser real, pero realmente no lo es, es algo muy complicado. Es el tema que vamos a ver el día de hoy para poder dar una proyección un poco más profunda al caso y ser desde luego un poco más accesibles para, para nuestro auditorio, vamos a ver el video temático de este caso en particular. Corre video, por favor. Les cuento. En una casa en Iztapalapa, Ciudad de México, la policía hizo un cateo donde se detuvieron a nueve personas porque se encontraron más de 330 kilos de marihuana. Tiempo después, el 20 de agosto de 2019, en el reclusorio norte de la Ciudad de México, se realizó la audiencia inicial, donde se calificó de legal la detención de las nueve personas por haber cometido en flagrancia delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio. Sin embargo, ¿qué creen? ¿Qué? En su declaración, seis de los nueve detenidos negaron rotundamente haber cometido ese delito. En su siguiente audiencia, la defensa de los detenidos presentó un video donde se observa a varias personas ingresar a la casa donde fue el cateo con bolsas donde supuestamente estaba la marihuana. Además, en la grabación se muestra cómo la policía realiza maltrato y actos de violencia sexual en contra de las personas detenidas. Con esto, la defensa demostró que los hechos fueron muy diferentes a lo narrado en el acta de cateo, y que los policías mintieron y realizaron actos crueles e inhumanos. Frente a todo esto, el juez de control, 1. Dictó auto de no vinculación a proceso a favor de las nueve personas investigadas. 2. Decretó el sobreseimiento en la causa penal. 3. Ordenó su inmediata liberación. 4. Ordenó dar vista al Ministerio Público Local para que iniciara una investigación independiente que esclareciera los hechos e identificara a las personas responsables. Finalmente, como se aseguró casi media tonelada de marihuana y se constató la mala actuación de la autoridad, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea explicará las consideraciones de su resolución. Evidentemente es un asunto bastante preocupante a nivel social. Antes no era tan constante ver... Una cantidad de desmesurada de narcótico en la Ciudad de México eh, se ha hecho un poco más cotidiana en esta cuestión, pero lo que no puede normalizarse es una intervención de la autoridad de manera arbitraria. De hecho, eh, generalmente cuando el juzgador dicta una auto de no vinculación es, es una resolución que tiene una falta de convicción en el juzgador del material probatorio e incriminatorio, pero cuando ya avanza a un nivel más alto que es sobreseer en la causa y de alguna manera dar vista al Ministerio Público por faltas de la autoridad es algo mucho más complicado. Pero pues para que nos eh, narre un poquito más este, este asunto de manera particular está el juez que lo emitió. Eh, Eduardo, nos puedes contar qué sucedió en aquella audiencia inicial, por favor. Muchas gracias, Iván. Claro que sí, eh, recuerdo eh, muy bien el asunto precisamente derivado de lo trascendente que fue eh, pues la cantidad del narcótico que fue eh, localizado o que estaba involucrado con este asunto, porque en un momento más les explicaré que eh, pues, eh, no precisamente eh, había sido encontrado en ese lugar, eh, de acuerdo eh, con eh, pues los medios de prueba eh, que ofrecieron las defensas de los eh, señores investigados en ese momento. En este sentido, eh, bueno eh, para llevar un orden cronológico, eh, quiero establecer, primeramente, eh, que se me informó a mí en el día eh, 20 de agosto de 2019 que eh, debía hacerme cargo de una audiencia de control de detención. Eh, me informan que se trata de nueve personas eh, que están eh, involucradas en este hecho. Eh, también eh, me hacen referencia a que eh, se trata de cinco mujeres y cuatro hombres. En ese eh, orden, eh, siempre eh, previo a la audiencia, eh, pues eh, pido a la, a la Administración del Centro de Justicia eh, que verifique si las personas que están puestas a disposición pues, requieren alguna eh, cuestión, ya sea eh, médica, incluso de alimentos, porque eh, pues, muchas veces eh, sus, eh, su detención de 48 horas ante el Ministerio Público, eh, en muchas ocasiones no se les proporciona eh, pues, esta, esta, esta alimentación. Entonces, una vez que se verifica lo anterior, eh, pues ya se señala eh, la fecha y hora para poder llevar a cabo la, la audiencia. Son los únicos datos con los que cuento en ese momento para eh, poder llevar a cabo el inicio de la audiencia. Se da inicio la, la audiencia, eh, me refiere la Fiscalía, que es su deseo eh, pues que se califique de legal esa detención, eh, expone las razones eh, que justifican esa, esa detención eh, ello derivado de un parte informativo eh, elaborado y signado por dos elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México refiere a la Fiscalía que en él eh, se asentó que derivó de una orden de cateo que fue autorizada a eh, la autoridad ministerial por parte de un juez del de, eh, sistema penal acusatorio de la Ciudad de México esto es del fuero común eh, en este entendido eh, una vez que les es autorizado, eh, llegan al, al domicilio eh, que, que había sido, estaba señalado como en el que se estaban cometiendo hechos con apariencia de delito. Eh, refieren, eh, que está sentado en el informe policial homologado, que eh, una vez que se cercioran que se trata del domicilio, eh, tocan tres veces a, a la puerta, nadie eh, atiende el llamado de, de los elementos de policía. Por tanto, para cumplir con las formalidades que están establecidas para la ejecución de una orden de cateo, eh, buscan entre los vecinos eh, alguien que quiera eh, pues, fungir como testigo de, de diligencia. No obstante, por la hora, refieren los elementos de policía, que es eh, alrededor de las 7 de la mañana del día 18 de agosto de 2019. En este entendido, eh, refieren que buscan con... Eh, pues los vecinos, pero no encuentran a nadie pues, disponible en esa hora, era un, un domingo. Entonces, eh, para eh, pues, cumplir con, con lo ordenado en el en la propio eh, Código Nacional, eh, pues tratan de localizar a unos elementos de policía que no vayan a tener intervención en la ejecución de la orden de cateo, para que puedan fungir como testigos de eh, diligencia. Y eh, refieren que logran tener comunicación, con dos elementos de la misma corporación a la que pertenecen, de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que estaban eh, realizando sus funciones cercano al lugar, eh, refieren que esperan a que eh, lleguen dichos elementos de policía y una vez que llegan, forzan eh, la chapa de, del inmueble, de la puerta del inmueble, ingresan al, al domicilio y eh, pues comienzan a llevar a cabo ya el desarrollo de de la orden de Cato que les había sido autorizada. Ellos refieren que en el estacionamiento del inmueble, en el área denominaron, que denominaron como garage, eh, se encontraron los paquetes eh, confeccionados de forma eh, rectangular, 34 paquetes, que una vez que eh, pues se hizo el, el dictamen correspondiente, resultó que se trataba de cannabis sativa L, mejor conocida como eh, marihuana y eh, con un peso aproximado de eh, 337 eh, kilogramos eh, aproximadamente, es, pues es, es bastante considerable la, la cantidad. Entonces, en este eh, orden eh, encontraron a tres personas que se encontraban en la planta baja del inmueble y seis personas que estaban en eh, el primer piso del mismo y al estar ante la comisión de un... Eh, delito flagrante, procedieron a la detención de los mismos, poniéndolos a disposición de la agente del Ministerio Público eh, del Fuero Común. Esta autoridad eh, realiza y lleva a cabo pues, las diligencias eh, ministeriales para integrar la carpeta de investigación y dentro del plazo de retención ministerial de 48 horas, declinan eh, la competencia a la autoridad ministerial del Fuero Federal. Entonces, prácticamente la Fiscalía eh, Federal recibe el asunto y como pues, está próximo a fenecer ya las 48 horas que tiene eh, para integrar esa carpeta de investigación, previo a eh, decidir si judicializa eh, el asunto eh, ante la autoridad competente o en su caso ordena la libertad de las personas eh, detenidas eh, con las reservas de ley. Eh, la Fiscalía Federal opta, por lo mencionado en primer término, judicializa el asunto y toca conocer a, eh, a este juzgador eh, respecto de del de mismo. En este sentido, eh, una vez que ya se lleva a cabo eh, pues la calificación de legal de la detención, en ese momento no había mayores elementos eh, que se pudiera establecer para determinar lo contrario. Es decir, únicamente se tenía el dicho de los elementos de la policía y, eh, por su parte, como se mencionó en el video, seis de las personas detenidas sí decidieron eh, llevar a cabo una declaración. En este sentido, eh, esta declaración eh, alude eh, principalmente a que eh, pues los hechos no ocurrieron ni en la hora que se había establecido en el informe policial homologado, ni tampoco eh, se había respecto de dos eh, personas que estaban detenidas. Eh, no se había ejecutado dentro del domicilio que habían eh, referido, eh, los policías que se encontraban en, eh, de manera específica respecto de estas dos personas en la planta baja del inmueble, sino que eh, se encontraban en otro lugar. Entonces, eh, con motivo de ello, eh, es que una vez que se les formula la, la imputación correspondiente y eh, la Fiscalía Federal argumenta, sobre la solicitud de que se les vincule a proceso para continuar con la investigación, es que piden eh, que se resuelva su situación jurídica en el plazo de 144 horas. En ese lapso, ofertaron como medios de prueba videos relacionados eh, precisamente con el lugar en que se llevó a cabo el, el hecho con la apariencia de delito, la ejecución de la orden de cateo, este eh, domicilio eh, había unas cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, prácticamente a unos metros de donde se llevó a cabo, eh, motivo por el cual en ese eh, plazo de 144 horas se requirieron esos videos para que fueran entregados a las defensas y eh, que pudieran ser eh, pues vistos en la continuación de la audiencia inicial. En este entendido, eh, una vez que se dio inicio con la continuación de la audiencia inicial, eh, efectivamente eh, se proyectaron eh, un video de manera, de manera específica, es el que tenía interés eh, las defensas en que eh, fuera observado por este juzgador. En ese video, eh, que eh, fue reconocido por las propias eh, pues, eh, personas sujetas a la investigación, los, los imputados, eh, como que se trataba del domicilio en que eh, se llevó a cabo la ejecución de la orden de cateo, hicieron referencia eh, que eh, pues eso, eso eh, constataba eh, el dicho de las personas que decidieron declarar en ese asunto. Es decir, lo que yo pude observar de la retransmisión de ese video es que eh, efectivamente, conforme lo manifestaron, la ejecución de la orden de cateo no fue a las 7 de la mañana, como refirió los elementos de policía, sino a las eh, 6 y cuarto más o menos de la mañana de esa misma eh, fecha, 18 de agosto de 2019. También se pudo verificar que eh, los elementos de la policía, eh, cuando arriban al lugar, eh, llegan en una, eh, varios vehículos, eh, unas camionetas, y descienden alrededor de 20 eh, personas uniformadas y con armas largas. Eso, pues desde luego que ya se contrapone con lo que se había establecido en el informe policial homologado, en el que refieren que había dos personas que iban a llevar a cabo la ejecución de esa orden eh, de cateo. Y eh, pues no, una cosa cuestión también que fue trascendental fue que se observa que eh, previo a llevar a cabo eh, la, la ejecución de, o la intromisión a ese domicilio, se observa que de, la, de los vehículos en los que llegaron bajan eh, diversas bolsas, eh, eh, al parecer negras, y eh, las introducen al domicilio de manera intempestiva. Es decir, no se observó que hubieran tocado tres veces al domicilio y nadie los hubiera atendido. No se observó que hubieran buscado entre los vecinos quién quisiera... Eh, pues fungir como testigo de, de diligencia. No se observó tampoco la llegada de esos diversos policías que no iban a tener intervención en la orden de Cateo para fungir con este carácter de testigos de diligencia, motivo por el cual eh, estas tres cuestiones pues eh, me llevaron desde luego a determinar que eh, no se había llevado a cabo eh, pues las eh, circunstancias de la detención de las personas involucradas conforme lo sentado en el informe policial homologado y con ello eh, pues eh, me llevaron precisamente como se, se asentó o se dijo en el video a eh, ordenar la libertad de las personas detenidas, dictar auto de no vinculación a proceso también se dictó un sobreseimiento eh, tomando en consideración que no, no había... Eh, mayor eh, cuestión o tema para que quedara abierta la investigación por cuanto hace a ese hecho, eh, toda vez que se había observado por eh, pues, todos los que estábamos presentes en el desarrollo de la audiencia, que efectivamente las cuestiones planteadas en el informe policial homologado no se habían llevado a cabo en los términos asentados en el mismo, sino de una manera diversa. Se ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas ya que en la audiencia previa se había dictado prisión preventiva oficiosa toda vez que el delito que se les imputaba es de aquellos que están establecidos en el artículo 167, fracción décima primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, como aquellos que se tiene que imponer prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación. Eh, también se ordenó, ordené en esa audiencia, que se llevara a cabo una investigación, que se investigara los elementos de policía que no solamente eh, emitieron un informe eh, policial eh, y asentaron cuestiones falsas, también se habló que tuvieron una entrevista en sede ministerial donde ratificaron lo que habían puesto en su informe policial homologado. Eh, por estas dos cuestiones pues se dio vista a la autoridad del Ministerio Público Local para que eh, iniciara la investigación correspondiente. También eh, hubo un, un detalle, eh, se mencionó también en el video, que se había dado vista por un, eh, posibles actos de violencia eh, de carácter sexual, ello eh, tomando en consideración que una de las mujeres que emitió su declaración hizo referencia que cuando se introdujeron al domicilio eh, que se cateó eh, y cuando llegaron específicamente a su habitación, pues le hicieron referencia al elemento de policía que debía salir porque pues, estaba detenida y eh, esta persona le mencionó que eh, pues, si le permitía eh, cambiarse de ropa porque acababa de llegar de trabajar y el elemento de policía le dijo que sí podía hacerlo, no obstante eh, no se salió del lugar y en todo momento observó cuando ella pues, se hizo eh, su cambio de ropa. Entonces, pues eso también resulta, resultaba trascendente y eh, motivo por el cual también se ordenó la investigación en cuanto a ese, a ese hecho y se dejó también eh, pues abierta la posibilidad de que si la fiscalía eh, advertía que eh, pues se habían cometido diversos hechos, pues podía abocarse a la investigación de los mismos. Entonces, con esta determinación es que, eh, pude emitir en lo que en mi consideración fue pues una sentencia justa, muy, muy acorde con el eh, título de este programa. Y fíjate Eduardo, que algo que no podemos negar es que todos, y, y la palabra es absolutista, todos estamos en contra de alguna actividad policial arbitraria, porque en ese caso a los elementos policiales les tocó ser autoridad pero también pueden estar en su casa y se puede meter otra autoridad a su propia casa como gobernados. Es decir, un acto realmente que es arbitrario es algo que va contra el Estado de Derecho. La, la autoridad policial, la autoridad investigadora, debe, por el contrario, privilegiar derechos fundamentales, prevenir delitos, claro, es su función, pero no a costa de atropellar los derechos fundamentales. Incluso el trato que eh, recibió la, la mujer en su, en su habitación, es un trato degradante que así lo, lo, lo contempla la ley. Entonces, en este, en este panorama, eh, fíjate, tú, tú has eh, estado dando clase eh, como, como también un servidor a instituciones policiales y, y, y también, por ejemplo, de la Marina, del Ejército. Eh, esto eh, Cuando la, la, las personas preguntan qué podemos hacer, ellos se colocan como autoridad. ¿Qué podemos hacer para que el juez no deje libres a las personas?, esa es su pregunta. Y siempre en los medios, eh, tú, tú lo habrás vivido, lo he vivido yo también como juzgador, dicen el juez lo soltó, el juez lo dejó libre. El contexto es muy diferente. Entonces la respuesta a la autoridad, lo que le decimos a la autoridad, bueno, en este caso a, lo, a las personas que están tomando la, la plática, es no nos mientan, no nos digan mentiras, porque ahora todo el mundo es investigador. Y porque todo mundo es investigador, todo mundo, ya los tiempos han cambiado. Del sistema mixto, te acuerdas en esa época que prácticamente lo que decía el, el, el testigo era o el perito en el papel era muy difícil de refutar. Entonces, ahora ya no es así. Ahora, como cambia el sistema y se permite una valoración libre y lógica, entonces lleva a una amplitud de poder probar las cosas de una diferente manera, sea como, digamos, un órgano acusador o como un órgano de defensa. En este caso, todo el mundo somos investigadores porque tenemos un celular. Podemos grabar lo que está sucediendo y si no lo grabamos, podemos tener acceso a las cámaras, como en este caso, de la, la, la eh, seguridad pública, para que nos pueda mostrar lo que pasó. Y si no, puede haber un, un establecimiento mercantil, una gas, gasolinería o un centro de de mando o alguna eh, casa que tiene un circuito cerrado, cualquier cuestión que permita tener una, una cámara. Entonces, el panorama eh, en el contexto relativo a que das vista por esta cuestión y sobresees, ¿nos, nos puedes explicar algo? Porque tenemos en este caso a, a eh, público, no, nuestro, nuestro auditorio son abogados expertos, abogados que están iniciando y no abogados, ¿nos puedes explicar ¿Qué es sobreseer en la causa para que tengamos un poco de mayor eh, amplitud en el conocimiento de, este, de esta figura? Claro que sí, Iván. Eh, bueno, el sobreseimiento consiste en que eh, ya no se puede eh, llevar a cabo una nueva investigación relacionada con ese, con ese hecho. Es decir, de manera eh, específica, eh, ya no podría la autoridad ministerial eh, volver a investigar a estas personas que quedaron en libertad ...con motivo de la resolución que, que emití, ello eh, porque precisamente los efectos de ese eh, sobreseimiento es... Eh, ...que ya, ya, no, ya no se va a poder eh, perseguir o investigar ese, ese hecho que ya fue juzgado en ese, en ese momento... ...y que ordenó la libertad de las personas eh, investigadas, ello tomando en consideración que ya no existe una materia para poder llevar a cabo cualquier investigación... Toda vez que quedó plenamente probado o comprobado en ese momento con el video que eh, los hechos materia de la investigación que dio un origen a la carpeta de investigación pues no ocurrieron en la forma en que se había sentado en el informe policial homologado. Los policías eh, de investigación de eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mintieron en la elaboración de ese informe policial homologado eh, por el contrario, lejos de encontrar eh, los eh, paquetes con lo que posteriormente se dictaminó, eh, correspondía a cannabis sativa L, eh, se observa que eh, posiblemente ellos introdujeron esos, eh, esos paquetes confeccionados en forma rectangular. Eh, por tanto, en ese, eh, atendiendo ya de manera específica la, a, a tu pregunta, eh, ese sobreseimiento precisamente es que ya no pueda llevarse a cabo Ninguna investigación respecto de las personas por las que se ordenó eh, la libertad al eh, pues advertirse que se violaron sus derechos eh, humanos establecidos en la Constitución al momento en que se llevó a cabo su detención. También quiero, quiero agregar un, un punto. Como ya lo había mencionado, esta investigación se llevó de manera inicial ante la autoridad del de Fuero Común y durante las 48 horas de eh, retención ministerial, la manda a la Autoridad Ministerial Federal. La Autoridad Ministerial Federal prácticamente, pues únicamente lo que hace es judicializar el asunto, no tenía ya más eh, pues, margen para poder llevar a cabo unas diversas eh, diligencias, y eh, cuando se, se retransmite el video en la sala de audiencias, eh, sí quiero destacar que la fiscal eh, federal que estaba a cargo del caso, eh, cuando observó eh, pues lo acontecido realmente al momento de la detención, eh, incluso dijo que no quería hacer alguna manifestación. Después de que se dicta la resolución, eh, incluido este aspecto del sobreseguimiento, eh, hizo referencia a que, eh, desde luego, eh, también la, las defensas y los... Eh, los investigados en ese momento, que renunciaban a los plazos para eh, interponer algún recurso eh, y eh, así también al recurso mismo. Es decir, estaban conformes con el dictado de la resolución porque me parece que resultaba eh, pues evidente que eh, las cosas no habían acontecido como se había establecido de manera inicial por los elementos que llevaban a cabo la ejecución de la orden de Cateo. Fíjate, ahora fíjate, que manejas eso, que, que estableces eso, para nuestro auditorio, para, para el conocimiento del auditorio, se da mucho en, el, en la operatividad penal, que por ejemplo puede iniciar una investigación la autoridad local, estatal me refiero, en este caso al Ciudad de México, y cuando detiene a una persona y se da cuenta, por ejemplo, puede ser que haya pedido un cateo para ingresar y, y verificar que haya narcóticos, se si encuentra 4 kilos, 3 kilos, puede ser todavía del ámbito local, pero cuando se da cuenta del ámbito local, que es una cantidad desmesurada, casi media tonelada de, de marihuana, que es algo desmesurado, eh, estamos hablando ya entonces que ya no es del ámbito local, sino es federal. Lo que sucede en ese momento es que la autoridad retiene, es decir, eh, vamos a llamar, decirlo con palabras un poco más, más sencillas, detiene a la persona o a las personas involucradas y tiene 48 horas para resolver la situación jurídica. Pero curiosamente el Ministerio Público local, como no, no es competente legalmente hablando para poder resolver, tiene que enviarlo a la autoridad federal, que es el Ministerio Público de la Federación, pero a las personas detenidas y el plazo corre idéntico, es decir, las 48 horas empiezan a computarse a partir precisamente de que es puesto a disposición del Ministerio Público, sea federal o local. Entonces el Ministerio Público, como, como, como, como bien lo dijiste, el Ministerio Público de la Federación ejerce acción penal ante un juez federal pero algo que se tiene que aplaudirse, y estos foros son para eso, de hecho, eh, Eduardo, son para aplaudir también la intervención de la autoridad cuando es objetiva. Que la fiscal haya dicho, me convencí yo misma como órgano de acusación que esto es una farsa, esto, bueno, están actuando con mendacidad los, los propios elementos policiales, y renuncio a apelar, quiere decir entonces que la, la, la propia fiscal bajo una objetividad que hay que aplaudir, porque es un órgano de acusación, pero también es de buena fe, ella misma se convenció. Entonces, realmente estamos en un panorama de que las cosas, en ese sentido, poco a poco están cambiando. Y poco a poco están cambiando porque tú lo, lo podrás vivir, yo lo he vivido, donde ya a través de libertades, de autos de no vinculación y de vistas al Ministerio Público, la autoridad está comprendiendo que no puede actuar de esta manera. Y este foro, que también es una protección de derechos fundamentales desde el punto de vista no jurisdiccional, si hubiera desde luego actos arbitrarios eh, que no fueran de alguna manera limitados por la autoridad judicial, está precisamente la Comisión de Derechos Humanos para poder entrar a ese panorama y verificar qué fue lo que pasó. Es un acto completamente arbitrario y este, este panorama también es muy importante. No importa la cantidad de narcóticos, si hubieran encontrado tres toneladas tu resultado va a ser el mismo. Eh, Eduardo, nos puedes, en ese punto, ya, ya como un factor humano, ¿qué tanto te podría impactar a ti como juzgador en audiencia con un panorama que es mendaz por la autoridad, que hubiera tenido tres toneladas, cinco toneladas, o lo que fuera de narcótico o de cualquier narcótico? ¿Algo eh, de esta manera te puede impactar para resolver de una manera diferente? Sí, creo que sí. Eh, desde luego que eh, no, ello no, no tendría que desde luego pues, generar un ánimo en la persona juzgadora, ya que pues, en el caso, como se observó a través del video, pues, los hechos ocurrieron pues, en una forma totalmente distinta. Entonces, si, es, si bien es cierto, podríamos preguntarnos, ¿pero ese narcótico de dónde salió? ¿qué va a pasar con él? En la investigación que se eh, ordenó eh, que llevara a cabo el agente del Ministerio Público, se le dejó a disposición ese narcótico también para decirle, bueno, investiga, entonces, ¿cuál es el origen del mismo? ¿Por qué se puede advertir que 20 elementos de, de una corporación policíaca lo tenían en su poder, lo bajaron de unas camionetas y pues lo implantaron a las, eh, en el domicilio que se supone que era... Eh, motivo de la orden de Cateo. Entonces, eh, esto precisamente para no, no dejar eh, pues esa parte eh, sin atenderse, porque la realidad es que el narcótico está ahí. Eran eh, más de 300 kilogramos de eh, marihuana, pero tuvo que haber salido de algún lado. Entonces, precisamente a efecto de no generar alguna impunidad, es que eh, se dejó a disposición de la autoridad local para que investigara el origen de ese narcótico, el, lo cual ya se encontraba totalmente desvinculado y era una investigación paralela a la que ya había sido materia de la resolución que, que emití, pero precisamente para eso, para que eh, pues no, no pudiera eh, quedar eh, pues ya de manera o, eh, aislada o, o sin atender pues este aspecto eh, relacionado del narcótico porque era era una cantidad eh, pues muy muy considerable pocas veces eh, realmente es de los pocas veces se ve cantidades de esa de esa naturaleza sí que son eh, realmente asuntos que son excepcionales por la cantidad de, de, de narcótico pero como el bien jurídico tutelado lo que protege la norma en el delito contra la salud es precisamente la salud pública estaríamos hablando que un narcótico fuera en una casa, si fuera el caso real que se encontró dentro del inmueble, peligra la, la salud pública. Pero también peligra si la autoridad, que se supone tiene que controlar ese tipo de, de, de narcóticos, tiene ese narcótico para usos ilegales. Usos ilegales es, como lo dicen, lo, lo, con palabras llanas, como se dice en algo, sembrárselo a alguna persona o algunas personas para inculparlas de algún evento delictivo. Eso es algo también muy delicado porque además de que el narcótico de alguna manera se originó evidentemente y de una manera ilegal, porque una cantidad de desmesurada de narcótico no, no puede más que obtenerse de manera ilegal. No hay algún tipo, de hecho la ley general de salud prohíbe algún tipo de, de, de movimiento eh, de algún tipo de personas, de algún tipo, por ejemplo, de, de en ciertos panoramas, de compra, de, de cualquier uso que sea ilícito con relación a la marihuana, lo prohíbe la Ley General de Salud. Entonces, que esté ante la autoridad y que le dé un uso de esta naturaleza es algo bastante complicado. Entonces, en este punto, eh, como juzgador, bueno, me, me queda muy claro, tuviste una convicción absoluta de que estaban dando una noticia falsa, una noticia criminosa falsa, y que estaban actuando con mendacidad. ¿Qué podríamos decirle, Naloc, eh, para cerrar esta, esta plática, a la autoridad, a los gobernados, respecto a este tipo de eventos? Es decir, lo, a lo que yo voy en este caso en concreto es que la autoridad, me refiero a la policía, a los, vamos a hablar en temas generales, los elementos militares, marinos, la policía, ¿qué es lo que no puede hacer ante un juez para que sus asuntos, que ellos consideran sus asuntos, o al menos de alguna manera están cometiendo la inseguridad pública, que es algo loable, cuando lo hacen de manera legal, qué es lo que no tienen que hacer es las Fuerzas Armadas en general para que no haya una retribución de una libertad en un caso en concreto como este. lado? Claro que sí. Pues yo lo que les diría es que lo que tienen por olvido hacer es mentir. Eso es un aspecto fundamental para que se pueda eh, precisamente verificar una investigación eh, pues de, manera, de manera correcta y, y concreta, eh, de manera específica, eh, tal vez a, a los elementos de, de, de la policía. Y como lo has comentado, hemos tenido la oportunidad de, de tener pláticas eh, con ellos relacionadas eh, pues con temas eh, diversos temas que tienen que ver con, con las detenciones, con... Eh, cuestiones eh, que, que ellos tienen que tienen injerencia, y en este sentido, eh, cuando me lo, han, me lo han preguntado, precisamente en esas pláticas que hemos tenido eh, con ellos, es, tienes que eh, referir exactamente lo que pasó, porque de ahí se va a partir eh, precisamente de una investigación sana, de una investigación eh, real y, y una investigación eh, que no va a dar lugar eh, a dudas y que no va a dar eh, lugar a alguna suspicacia en el juzgador. Eh, si se plantea lo que pasó, eh, posiblemente la autoridad ministerial pues, tenga los medios eh, a su alcance, que están previstos en la, en la propia ley, para poder eh, pues, dirigir, dirigir la investigación conforme al hecho que le está siendo eh, planteado. A lo mejor si en ese momento no puede llevarse a cabo una detención en flagrancia, pues pueden llevarse a cabo diligencias, ordenar pues la libertad de las personas que están involucradas, seguir su investigación con las personas en libertad y posteriormente de haber elementos, pues eh, solicitar ahora sí que el asunto se judicialice ante, una, eh, ante un centro de justicia, en el, en el caso de eh, los delitos del, del fuero federal. Eh, pero entonces eh, yo sí, sí invitaría eh, precisamente a, eh, a, a la policía en general, eh, precisamente a, a poder establecer, al momento de elaborar sus informes eh, policiales, eh, pues asentar eh, la, la realidad de las cuestiones que, que acontecieron y eh, con ello pues se tendría una base eh, para poder iniciar una investigación sin que a la postre pues sucedan cosas como las que eh, acontecieron en el caso que les, que les traje eh, el día de hoy. Y que eventualmente, ya sea en la audiencia inicial como fue el caso tuyo, o ya sea en la etapa de juicio o en etapas posteriores, se va a evidenciar algo que sea una mendacidad, algo que la autoridad esté de, declarando, esté narrando de manera falsa. Es decir, siempre que haya una autoridad judicial que regule un actuar policial, va a haber una retribución en el sentido de que si la propia autoridad está llevando a cabo un actuar ilegal, la consecuencia será que el juzgador tenga que absolver precisamente a las personas porque la función de un juzgador dentro del parámetro esencial que tiene es proteger derechos fundamentales y si no se violó ningún derecho fundamental habrá una sanción para la persona responsable pero si en el camino se da este tipo de actuación policial entonces habrá desde luego una consecuencia porque el poder judicial en este caso tiene que regular esta situación entonces puede ser que en, en la audiencia inicial no tengamos a un abogado que nos lleve videos, pero lo va a ver en el juicio. Ese asunto está destinado al fracaso simplemente por la falsedad en que se conduce la autoridad. Pues, Eduardo, muchas gracias por estar en este programa, en esa segunda temporada que te toca externar el día, el día de hoy. Y eh, nos da mucho gusto a, a todos nosotros que nos sigan en redes, que estén con nosotros, eh, siguiéndonos de manera quincenal. Y pues de manera eh, particular y también desde luego a nivel ciudadano, Eduardo, te puedo decir gracias por emitir una sentencia justa. Muchas eh. gracias, muchas gracias, a, muchas gracias a, a ustedes, muchas gracias por la, la invitación y poder compartir pues una, una parte de lo que eh, realiza uno en la función encomendada. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.